Sé que no quieres volver y no te voy a obligar Mami, que le puede ser? Sin ti yo no puedo más oh. sigo pensándote en, yeah. no no no en las noches al soñar Por favor, perdóname, dame otra oportunidad Sé que no quieres volver y no te voy a obligar Mami, que le puede ser? Sin ti yo no puedo más sigo pensándote en las noches al soñar Por favor, perdóname, dame otra oportunidad Sabías que yo me moría yo. Ahora no sé ni qué sucedió. Ahora solo pido. Sin que no, te y no te voy a obligar. Mami, ¿qué le podía hacer? Sin ti yo no puedo más. Y sigo pensándote en las noches al soñar. Por favor, perdón. Piensas también y no sabes qué hacer sin mandarme un día o llorar mientras se pasa el set y no puedo controlar lo que yo siento por dentro. Quiero sufrir más por algo que tiene arreglo Baby, ¿por qué te vas? Si no, nuestro eres no Hemos llegado al final de lo que fue un simple cuento Y me quedé sin tu amor por un pequeño error Ya no contestas el phone Y si contestas me dices adiós Baby, no entiendo qué es lo que pasó No puedo evitar llorar mientras veo tus fotos Voy a obligar, Mami que le puede ser, sin ti yo no puedo más. Y sigo pensándote, las noches al soñar. Por favor, perdóname, dame otra oportunidad. N A V I Navi, yeah. G L O 24 7